De llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo He tenido ganas de llorar El dolor lo puedo soportar Pero de qué vale si sí, aquí estoy yo Pero no puedo tenerte mucho menos retenerte Ven y quítame esta soledad Que me envenena Vuelve que te necesito ahora Si hacen más largas las horas Porque tú no estás Me falta respirar Vuelve se me está acabando Suma el sentimiento y de no verme, tú me olvides para siempre. Tengo que aceptar que he superado cada huella que dejó el pasado y de cierta forma cura el corazón. Pero de qué vale si aquí estoy yo Tengo ganas de llorar De llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo